Bueno, pues voy a aterrizar aquí en el santuario y voy a coger este Chip, Porque aquí ya tenía uno cogido. Así que dos. Y a ver si me da tiempo. A ver esto. Fusil de salto de comando. Eh. No voy a gastar. Bueno, si no encuentro nada, sí. Pero es que luego me fastidia. Porque luego vas, abres algún cofre de estos y tienes... Te salen cosas. Mira, ¿ves? Joder, qué guay. Bueno, no siempre hay suerte, pero... Esta vez nos ha salido bien. Así que... Nada. Eh, que me he <ríe> A ver, aquí viene alguien. Vamos a ver... Esto está hecho. A subir por aquí. Eh. ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Venga! ¡Oh, ahí está! Hemos dado en la cabeza. Tomamos nuestro sorbete. Perfecto. Y vamos a coger su oro y sus cosillas que nos interese. Poca cosa. Guay. Esto nada vamos a ver tengo que encontrar el otro chip por aquí no está munición bueno, subimos por aquí vamos a ver el cofre este y qué guay, ves fusil de tirador pesado épico muy bien, ven aquí aquí conmigo pues no hemos gastado nada aquí no hay nada, vale y bueno vamos a ver aquí, nada por lo menos nos ha salido bien esto de los cofrecitos aquí en santuario vamos a seguir buscando vamos a ver para confirmar sí me queda un ornichip pues tendrá que estar por allí, si estoy grande vamos a ver bueno, pues volvemos y vamos hacia la otra parte del santuario tiene que aparecer en el mapa de aquí a nada tiene que estar allí enfrente ops Mira, salió. Este estará arriba. Porque aquí, mira, le oigo... Aquí... Nada. Entonces está arriba. <coughs> bueno, pues una rampita. Eso es. Ahí está. Tercero, Nishith. Y ahora me gustaría... Pues uno que esté... A ver... Mira, va el sabotín. Va Pues hay que coger otros tres. Así que... Vamos a tener que ir para allá. Estos están en el agua. Vamos, chapuzón. Aquí tenemos el primero. Ahí está. Con estilo. Viene, se viene el segundo. Segundo. Ahí está, la carpa humana Y en este tercero me vuelan la cabeza <risa> Vamos, ahí está Pues nada, otros tres Ya tenemos dos zonas hechas Seis ovni chips Esto de la derecha lo dejaré para luego Vamos Seguimos La zona se acerca por aquí Vamos a bajar Quedan seis. Ahí oigo, oigo disparos. Vamos a recuperar un poquito de salud con mi spray. Eso es. Como brilla cada vez que hacemos algo. A ver. Pues hemos oído disparos. No sé si disparar aquí. Aquí no hay nada. Si hago ruido. ¿Vendrá alguien? Vendrá. Ahí viene, ahí viene. Este es como yo. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Mira, otro tirador pesado. Vale. Pues nada, quedan cinco. Quedan cinco. Ya tengo todo a tope. Aquí no. Eso es. Vale. Y vamos hacia la luz. Hacia mi señal. Mira, ahí está. Uf, estos son igual constructores. Pero bueno. No tenemos miedo. Uh, vamos. Vamos. No sé si es buena idea A ver Vamos ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Venganza real Llevando una corona Tres oponentes Guay, guay Bueno, pues si seguimos así Estamos más cerca de conseguir Una victoria magistral real ¿Será posible? No sabemos A ver no veo nadie. Quedan dos. Vamos a bajar. Vaya, alguien tiene vehículo. Vamos a subir. ¡Hops! A ver. Un poco de spray y... A ver. Bueno, mientras estén ahí peleando, no pasa nada. Pero el vehículo que tiene, ¿qué es? El autobús. Es el autobús de batalla. Vaya tela. Pues este hay que tener cuidado. Bueno, no... Verme no me ha visto. Pero hay que moverse con cuidado. Vamos despacito. Escondiéndonos como podemos, aprovechando cada rincón. ¡Eh! ¡Corre, corre! Por ahí no. ¡Oh! ¡Que me ve! ¡Me ha visto! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡Eh! Por ahí no puedo subir. Venga, joder, me da dos, dos veces que me da y me quita casi todo. A ver si tengo suerte. Mira, menos mal. Que se entretenga con ese. Tengo que curarme. Vale, no tengo escudo. Pues nada, a esperar desde aquí. Solo quedamos él y yo. Hostias, armamento. Pero yo no voy a salir. Además, esta posición mmm, depende. Me pueden volar la cabeza... O también está bien porque estoy en altura. Ahí, ahí. No lo veo. Ahí se escucha. Ahí está. Ahí está. Vamos. Joder. Vamos. No no tenía cargado no me acuerdo siempre que carga uno vamos joder estamos en la leche pues son de fusil vamos vamos venga vamos ¡Ey! Victoria por fin lo hemos sacado ahí está mi sable te saludo ahí está esta se había resistido eh pero ya llegó, ya llegó, ya la tenemos. Ahí está.